Bueno, la noticia del día de hoy, yo creo que es la noticia más importante de la mañana, porque la que, la que vamos a poner después del final, después de la bulla, creo que la más importante es después de la tarde. Pero la noticia más importante del día de hoy fue lo que pasó ahí en el estadio Quisqueya, y fue que un fanático que estaba disfrutando del partido, eh, vio al presidente de la Cámara de Diputados, eh, Radame Camacho, y estaba bebiendo whisky. Ese whisky, sabes ¿cuánto cuesta ese whisky eh, ahí en, en el Play? 8 mil pesos, eh, Bella y, y esto Vale, 8 mil pesos beberse un whisky de esos allá en el Play. Bueno. Y el fanático estaba viendo cerveza, le vocea al presidente de la Cámara de Diputados que como él es con, que con el dinero que él que ha sido corrupto, que se robó en, en pocas palabras, que le brindara del whisky que él estaba bebiendo, o que le diera pa' de cerveza, ya que él estaba bebiendo whisky. Bueno, la, eh, parece ser que la dama y Camacho eh, mandó a la seguridad para que sacaran al joven, y no solamente lo sacaron al joven. El tipo durmió anoche en, en la fortaleza. O sea, cayó preso, estuvo preso porque el joven le voció eso a, al presidente de la Cámara de Diputados, a... Y pasó ese inconveniente, él, el, el joven dio su declaración esta mañana aclarando que no le lanzó nada a, a Camacho, que solamente le dijo lo que, le, le, lo que él, él se sintió en ese momento. Y el presidente de la Cámara de Diputados dijo en eh, un programa que... Que él no había mandado a entrar a a nadie, que no había pasado nada, que eso quedó ahí, que eso fue la policía que actuó por, por, por así, por, porque quiso. Ese era el muchacho, sé. No, ese era uno de los muchachos que estaba con él, que comienza a expresar que le habían metido preso a su compañero. Ay, mi país. Tú sabes que veo a República Dominicana similar a lo que está viviendo o lo que vivió Venezuela. En ese sentido. ¿Venezuela se sanó ya? ¿Eh? No se ha sanado, pero está como un poco... No, porque Venezuela es como por fiebre. ¿Eh? No dando por fiebre. Déjame no, decirte que, que, que, la ma, eh, de que la economía de Venezuela está un poquito afectada aún. Yo creo que eso era más payola que otra cosa. No payola. En eso es que estamos nosotros envueltos, que creemos que todo es un sonido. Y hasta que no, den, no nos den el palo grande, no vamos a despertar él dice que la policía actuó por sí solo oh, sí, según él. Es. que él no tuvo nada que ver en eso uh -huh. entonces se supone que esto es un país soberano y libre de expresión no se debe faltar a la autoridad pero la autoridad sabemos que los mayores delincuentes son los cuellos blancos en todo el país y eso no es un secreto para nadie cabe destacar lo que pasó con las elecciones cabe destacar todo lo que está pasando en el poder judicial y nadie hace nada entonces, que esto es algo que se ve a simple vista, que es una ronchita lo que se le está haciendo a este muchacho. Pero ya con el hecho de él dormir encarcelado, es algo que le resta su reputación. Y, y se rumora que supuestamente le, lo agredieron físicamente a ese muchacho. Entonces, yo quisiera saber dónde vamos a parar como país. Si Camacho expone, que dudo que sea cierto, porque aquí todo se manipula con dinero, y eso lo sabemos también porque... Y Camacho ya tiene experiencia con, lo, con los medios de comunicación cuando le hacen preguntas fuertes. Hubo una persona que le preguntó a él que por qué no había hecho su declaración jurada de bienes y él y él le dio un boche ahí delante de todo el mundo porque esta sí. gente tiene un, un pensamiento que ellos son los matatanes no y que y, por todos todo se, ofenden. Por todo se ofenden y que son intocables. Y mira qué coincidencia porque casualmente bella noche fue el partido de Justo contra Washington y el presidente Donald Trump estaba en el, en el partido. Ah, <risa> pues le vocearon al presidente miles de cosas. Pero muchísimas cosas le vocearon al Entonces, presidente Donald Trump. Entonces, decía mi abuela que cuando río suena es porque algo trae, ¿sabes? ¿verdad? pero mira cómo es. O sea, nadie mandó a sacar a nadie. O sea, nadie mandó a meter preso a nadie. Y o sea, es el Estados presidente Unidos, de la capital del mundo. Sí, nadie me a meter preso a nadie. O sea, yo no entiendo cómo... Entonces, ahora, mira miren el joven. Vamos a ver las declaraciones del joven. Eh, en estadio Quisqueya, en el juego de leones y tigres, yo estaba en el palco del de, de, de lado del recorrido frente, la, frente a la cervecería. Cuando yo vi que le, iba, le llevaban un whisky al señor Camacho, yo inmediatamente me levanté y dije, ya que tú estás subiendo whisky Camacho, brindanos a nosotros cerveza, a los que estamos aquí, del dinero que tú tienes. Y eso causó al parecer malestar eh, en él. Inmediatamente su jefe de seguridad comenzó a movilizar a todo el personal de seguridad del estadio. Intentaron sacarme contando la versión de que habíamos tirado algo, de que habíamos tirado agua, lo cual es imposible desde la distancia desde donde yo estaba hasta donde él estaba. La otra versión que estaban diciendo fue que yo le tiro una pelota. Es un, es un absurdo porque de yo haberle tirado una pelota a una personalidad así eh, ustedes saben lo que hubiese pasado y es en otro tipo de imputaciones las cuales no las hay eh, cuando salimos del estadio yo salí escoltado por lo que había y el movimiento militar que había, policial salimos escoltados eh, con los compañeros que estaban ahí con los amigos del mismo palco y a la salida un gran contingente de militares eh, bien apertrechados me tomaron de la, de la muñeca y me esposaron. Eh, pueden ver las marcas de la, de la esposa porque la apretaron de tal manera que no, no me permitían ni siquiera mover. El brazo amaneció echado esta mañana. ¿Y qué te motivó? ¿Qué te motivó eh, hacerle indignación, indignación. Eh, ver una persona que tiene tantas acusaciones públicas conocidas por todo el país dominicano vaya a un lugar público a ser alarde de, de todo lo que tiene en base a ser profesor y ocho años en la Cámara de Diputados creo que es eh, un poco de... Así mismo es, eh, miren es que ya el pueblo cambió, señores ya que usted, usted va a un sitio y se sabe que usted no tuvo una gran una fortuna de manera lícita y usted pasó por un sitio donde, donde hay, un, hay un pueblo que conoce de usted, prepárese que le van a vocear corrupto, donde, no aquí, donde quiera, eso en todos lados, eso, la, eso ya cambió, la sociedad cambió, eso ya no estamos en los tiempos de Balaguer, que usted quiera meter presión porque usted dijo algo, no, ahora el pueblo está que le dice la cosa donde quiera, usted está allí, usted está donde sea que usted esté, le van a vocear su cosa. Y usted es una figura pública, como dijo usted, usted es presidente de la Cámara de Diputados, que usted muy bien sabe lo que tuvo, lo que, tuvo que hacer. Para Vamos llegar a, ahí. Llegar ahí, y no solo eso, sino lo, lo, lo que tuvo que hacer para poder eh, hacer su declaración jurada de bienes, que duró muchísimo, y se le venció el plazo, y después que le venció el plazo, se la volvieron y le, le, se la solicitaron. Se la solicitaron, sí. Se la solicitaron, y usted la entregó tardísimo. Entonces, muchas personas saben que usted lo que fuera maestro. Un maestro no tiene mil millones de pesos como usted tiene. Ni haciendo una doble tanda, ¿No? mil tanda, millones no, de ni pesos. 200 tanda que ni doble gana. tanda, que se, se estima se, que una persona con una doble aguante. tanda gana 60 mil pesos. Que aguante entonces. ¿Qué entonces, aguante? No, bueno. si usted compró bicicleta, aguante los pedales. Sí. Suerte que fue en ese estadio. <ríe> bueno. I'm so I cannot transcribe the